Silvia Jato y Berta Collado se ponen al frente de la mañana de la 1. Silvia Jato vuelve desde el lunes, 30 de julio a presentar la mañana. Y Berta Collado sustituirá a Inés Ballester en Amigas y Conocidas también a partir del lunes. Silvia Jato regresa a la 1 y toma las riendas de la mañana durante las vacaciones de María Casado. A partir del lunes, 30 de julio presentará el magazín de Actualidad de la 1 en su tercer verano como presentadora del programa. Además desde el lunes, y también por tercer verano consecutivo, Berta Collado se pondrá al frente de amigas y conocidas, aunque Inés Ballester seguirá realizando los especiales de lazos de sangre. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, Silvia Jato cuenta con una larga trayectoria como presentadora de televisión. Su carrera en este medio se inició en 1990 en la autonómica TVG, donde estuvo seis años a cargo de galas especiales y programas de entretenimiento fue fichada por Antena 3 Televisión cadena donde le llegó el reconocimiento a nivel nacional por su trabajo al frente de pasapalabra con el que recibió más de 20 premios entre ellos el micrófono de oro la antena de oro y cuatro premios TP también cuenta con el premio Iris de la Academia de la Televisión a la mejor presentadora autonómica ha trabajado prácticamente en todas las cadenas nacionales, al frente de los más variados formatos, programas de entretenimiento, magazines, documental reality, concursos, campañas y galas, en televisión española, Telecinco, 4, La Sexta, Veo 7, Telemadrid y en producciones realizadas para todas las cadenas autonómicas. Entre 2014 y 2015 presentó el programa de actualidad Boas Tardes en la autonómica gallega. Berta Collado, en Amigas y Conocidas También será el tercer verano de Berta Collado como moderadora de Amigas y Conocidas Licenciada en Periodismo y Máster en Comunicación Televisiva, lleva casi 15 años entre platos, rodajes y bambalinas, así como colaborando en distintos medios de prensa escrita y radio Comenzó su carrera en 2004, aunque su salto a la primera línea fue con el programa Se lo que hicisteis Colabora habitualmente en Amigas y Conocidas y en otros formatos de RTV. Inés Ballester seguirá al frente de los especiales de Amigas y Conocidas que se emiten cada semana después de Lazos de Sangre, en el Late Night de los jueves.